El presidente Alberto Fernández habló con la prensa luego de su visita en el Vaticano al Papa Francisco. Los argentinos, como lo teníamos a media cuadra de la Casa de Gobierno, perdemos noción de lo que es el Papa. El Papa es una figura trascendental, que está mucho más allá de los argentinos. Es un argentino, pero está mucho más allá de los argentinos. Y yo lo que quiero es que al Papa no lo disputemos nosotros, no lo disputemos. El Papa en los últimos años entró en un terreno de disputa de ver quién es, de quién es el Papa. El Papa es de la humanidad, me ha dicho cuando empezó la conversación... Que estaba muy contento con todos los esfuerzos que yo hacía por unir a los argentinos y que querían yo ayudarme en eso. Y por eso, cuando me regaló ese, ese obsequio, me dijo, este es un obsequio porque yo necesito que siga siendo el mensajero de la paz y este obsequio simboliza la paz. Y la verdad que en eso estamos los dos de acuerdo. La Argentina tiene que terminar su tiempo de disputa. En su tercer y último día en Roma, Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el chino Ku Dongyu, con el cual acordó que los técnicos de la organización internacional viajarán a nuestro país para analizar y facilitar una adecuada alimentación para los argentinos. Le he explicado el problema que hemos encontrado en la Argentina de pobreza y de hambre. Él lo conoce perfectamente bien. Le he expresado nuestra decisión como gobierno de luchar frontalmente contra el hambre y de terminar con los problemas de hambre en la Argentina. Los sectores más vulnerables que hoy en día enfrentan ese problema. El señor director general me ha ofrecido que los técnicos de la FAO se pongan ya a trabajar con nuestro ministro de Desarrollo Social en pos de mejorar las condiciones para que la Argentina alimente adecuadamente a los argentinos. Argentinos y para que la alimentación llegue a todos los argentinos. Yo diría que la reunión fue muy fructífera. Gremiales Las entidades bancarias de todo el país realizaron este lunes un paro por dos horas, mientras que el Banco Nación llevará a cabo una huelga durante toda la jornada tras el asesinato del cajero Germán Chávez durante un asalto a la sucursal de la entidad situada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. Crisis. En el marco de una auditoría que la Sindicatura General de la Nación estaba llevando a cabo en dependencias del Correo Argentino, el organismo se encontró con que había más de 100.000 netbooks, tablets y proyectores abandonados que deberían haber sido destinados a diferentes programas educativos durante la gestión de Cambiemos. Economía Popular La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que el programa Precios Cuidados significa para los supermercados una oportunidad para volver a incrementar sus ventas y puntualizó que la fiscalización de provincias, municipios y consumidores será esencial para garantizar que los productos estén en las góndolas. Mejoramos la canasta, con una canasta mucho más representativa, mejoramos la fiscalización, entonces esto va a hacer que efectivamente el, el producto esté... Y nuestra idea además es de hacerlo mucho más federal con esta incorporación de bocas de expendio y de producción regionales. Entonces es un mejor programa, más fiscalizado y recuperando su vocación original, que tenía que ver con esta idea de volverse referencia de precios, algo que se había perdido completamente en las últimas ediciones. Judiciales. Cristina Kirchner denunció a la AFIP Macrista de armar un operativo clandestino en su contra, con la connivencia del poder judicial. La vicepresidenta presentó este lunes dos escritos, uno ante el organismo recaudador y otro en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en los que pide que se anule todo lo actuado en un operativo fiscal que según afirmó fue ilegal. Provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró este lunes la oferta hacia los tenedores del bono con vencimiento en 2021, ofreciendo pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero. El grupo más grande de acreedores confirmó que aceptaría la oferta. La propiedad de estos bonos está muy atomizada. Aproximadamente entendemos que más o menos 200 este, bonistas o, o fondos aceptaron eh, la propuesta, pero ahora se concentra una parte relevante, eh, serían tenedores institucionales que tienen volúmenes mayores. Hoy se consiguió la, la, el apoyo del grupo más importante de bonistas organizados, eh, de la provincia de Buenos Aires puedan crecer y entonces pagar. Pues de todo eso no existe, entonces están relatando como si de pronto de la nada, del cielo, cayera un montón de deuda y uno, que simplemente lo que estamos tratando de hacer es solucionar ese problema, que no tiene una solución óptima, perfecta, obviamente, del mejor modo posible, trabajando un montón, el equipo del Ministerio acá de, de Hacienda y Finanzas de la provincia, que tuvo experiencia por haber pasado en la gestión anterior. En, Economía Popular. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, lanzaron el programa Vuelta al Cole, una canasta de productos escolares con precios monitoreados que tendrá un costo promedio de 500 pesos para un promedio de 10 artículos. La iniciativa está dentro de Precios Cuidados y en ese marco la dinámica es la misma. Buscarán establecer precios de referencia para el resto de los útiles de cara al inicio del ciclo lectivo. Lo que busca este programa es generar una, una canasta, un conjunto de bienes, con este esquema que se incorporarán en la aplicación y básicamente va a estar fundado en un conjunto de locales, entre ellos hipermercados, donde están las principales eh, cadenas ya deridas, Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Bea, Walmart y la Anónima. Hemos agregado también en la negociación que hizo la Secretaría 148 locales de la cadena Todo Moda, que también provee varios artículos, entre ellos este, mochilas y cartucheras, y también 31 librerías y papelerías independientes en capital, en Buenos Aires y diferentes ciudades del país. Educación. El ministro de Educación, Nicolás Trota, adelantó que se está haciendo un relevamiento del material didáctico hallado por la Sindicatura General de la Nación. ...en un depósito del Correo Argentino en la localidad bonaerense de Tortuguitas... ...y adelantó que además de notebooks, se encontraron proyectores y libros. Es el Correo Argentino de Tortuguitas, tenemos la indicación de, de iniciar todo un proceso de relevamiento ...porque no son solo notebooks o netbooks, sino también hay proyectores, hay libros... Queremos determinar momento de, de ingreso, muchas baterías sulfatadas, en el caso que hayan sido abandonadas, se pueda establecer la responsabilidad. Y por el otro lado, producir la reactualización para sumarlos a los distintos planes y programas que estamos implementando para ser distribuidos con el inicio del ciclo electivo. El juez federal, Claudio Bonadío murió este martes a la mañana en su casa, en el barrio porteño de Belgrano. Tenía 64 años y había sido operado de un tumor cerebral en mayo del año pasado. Apodado el pistolero, operador político y mafioso, el polémico juez tuvo en sus manos las principales investigaciones contra exintegrantes de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, inclusive aquellas que la tuvieron a la exmandataria y actual vicepresidenta como principal acusada. Sociales. El médico y dirigente peronista Jorge Rashid inició una huelga de hambre frente al Palacio de Tribunales para pedir por la liberación de los presos políticos en el país. Rashid recordó en especial el caso de su paciente, Milagro Sala, quien ya lleva cuatro años confinada en su casa de Jujuy con prisión preventiva. Lo que nosotros queremos es que los medios de comunicación hagan reportajes a las familias de los presos y a los presos para que se vea la tragedia que soportaron durante cuatro años y la pesadilla. Cómo se destruyeron familias, cómo se destruyeron patrimonios, cómo se destruyeron sueños y cómo se destruyeron la salud de muchísimos compañeros en todo el país. Y me parece que esto es un dato que está como soslayado eh, y ese dato yo le pido a los compañeros de la comunicación que lo investiguen, que lo profundicen porque esto le da humanidad a lo que nosotros estamos haciendo. Lo que hacemos nosotros no es nada al lado de lo que somos Provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de afrontar el pago con fondos propios, tras una colocación de letras realizada el viernes pasado por 10 mil millones de pesos en el mercado doméstico. Esto se da luego de que no alcanzara el 75% de adhesiones de los bonistas para posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del 26 de enero al 1 de mayo. Aparentemente el expresidente sabía que tomando toda esta deuda, un día no te presta más. Quiero decir que esto no ocurrió cuando asumimos nosotros. El no te presta más que menciona el expresidente ocurrió a principios de 2018, febrero. A dos años del mandato no le prestaron más y todo se puede ir plin, plin, plin. Obviamente con la deuda que han dejado... Enorme, inmensa, las soluciones tienen que ser las mejores posibles. Entendemos que la mejor solución posible, y eso es lo que hemos resuelto, hemos resuelto dos cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar, no en cuotas, en dólares y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. El presidente Alberto Fernández dijo que no hubo ninguna discordancia con el Papa en el marco de la charla que mantuvieron el viernes a solas en el Vaticano en referencia a una campaña mediática que trató de distanciarlos con respecto al tema del aborto. Con el Papa, el tema del aborto no se abordó. El secretario de Estado hizo una mención al pasar sobre cuál es la posición de la iglesia que todos conocemos. Lo escuché y seguimos hablando de otra cosa. Todos saben cuál es mi posición, que no es una posición en contra de la iglesia. Es simplemente mi posición frente a un problema de lo que yo denomino salud pública. Por lo tanto... Eh, con el Papa tema y los rosé Ahora, tienen una enorme necesidad en Argentina de mostrar disipancias y de hacer aparecer que en algún punto nos estamos peleando también con la Iglesia. Y la verdad es que los únicos que pelean son ellos, los que publican esos títulos. Se esmeran en tratar de hacer aparecer un conflicto, un conflicto donde no existe. La única explicación que hay es que muchos necesitan que la discrepancia se entere en Argentina. Profundizar eso de la Grieta, profundizar eso de pelea. gobierno El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, confirmó la estatización de cinco corredores viales que están bajo investigación en Comodoro Pi luego de que sus contratos hubieran sido prorrogados sin concurso público con el aval del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ...la decisión de que de, de cinco corredores viales... ...pasen y queden bajo la administración de vialidad... ...estos corredores hasta el día de hoy... ...vienen ejecutándose y se vienen... ...vienen realizando las tareas de mantenimiento... ...en función de concesiones privadas... ...que fueron prorrogadas en el 2017... ...estas concesiones tienen un costo en subsidio... ...en el año 2019 de 5.800 millones de pesos... ...en los últimos cuatro años de 18.000 millones de pesos... ...quiere decir... Y además del costo del peaje, hay un costo adicional para el Estado, que es el costo de estos subsidios. Eh, son corredores donde en general eh, el mantenimiento ha sido deficitario, donde no ha habido ninguna obra importante en cuanto a eh, la repavimentación o la mejora de estos caminos y de estas rutas. Judiciales Durante el gobierno de Mauricio Macri, el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia le otorgó fondos públicos al arrepentido Van den Brol para que pusiera un hotel boutique en Mendoza a cambio de su colaboración en la acusación del caso Chicone, por el que el ex vicepresidente Amado Vudú está privado de su libertad. Graciana Peñafort, su abogada, hará una denuncia penal por lo que considera una situación completamente anómala que posiblemente se haya repetido con otros imputados colaboradores que comprometieron en sus declaraciones a exfuncionarios del kirchnerismo. ¡Es tremendo! cuentan básicamente cómo le pagaron un millón y medio de pesos a un señor por declarar una causa en contra de Amado Gurú. Lo que hoy nos enteramos de Van de es una segunda vergüenza y también un escándalo pero sobre todo las cosas, las dos cosas son la violación palmaria del Estado de Derecho. Cuando nosotros hicimos la apelación por la condena de Amado Gurú una de las cosas que pedimos fue el legajo de arrepentido de Van de Brule y los jueces Hornos y Borinsky y Geminiani no nos quisieron dar ese legajo. Imagínate si nosotros hubiésemos tenido al momento de apelar la posibilidad de conocer que por la declaración de Van de Brule, el Estado, que fue en la querella, le que había dado a Van de Brule dos millones de pesos. Hay un mail del responsable del programa de Festival que dice: Miren, eh, denle el dinero que pide Van de Brule porque ya el siete condenaron a Maru Grupo. Le pagaban esto para construir el relato macrista de la corrupción del kirchnerismo. Salud. El presidente Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y advirtió que se trata de un tema que debemos resolver desde la salud pública. Lo dijo al responder preguntas de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una conferencia magistral como parte de su gira por Europa. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio, y no es obligatorio para nadie, no es obligatorio para nadie. Y lo que sí es, es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública, porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar. Y eso yo... No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones de asepsia para pagar, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando eh, y a veces matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo, por eso es que he propuesto y lo voy a hacer. Mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Judiciales. El ex vicepresidente de la Nación, Amado gudú se refirió a los documentos que prueban que Alejandro Vandenbrohl recibió dinero del sistema de testigos protegidos para declarar en su contra en el marco de la causa Chicone. Hoy podrían decir que el programa de testigos tiene que sostener económicamente a los testigos y que se yo... Son los... Seguramente yo pensaba anoche los argumentos que van a surgir del lado de los perseguidores y, y sus medios de prensa. Sí. Pero acá lo que quedó claro es que compraron una, una declaración y además eh, hay todo un mecanismo de relojería porque a Van der lo hacen declarar en una causa ...y utilizan esa declaración en la condena del caso Chicone. Lo que está claro es que dijeron, bueno, ya lo condenaron a, a Vudú, liberen el pago. O sea que había una transacción económica eh, con brole que era que sí tales cosas... ...y bueno, pero esto cuando tenga efecto en la otra causa recién ahí te vamos a pagar gobierno. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, publicó un informe sobre la política de persecución e incautación de marihuana, cocaína y drogas sintéticas por parte de las cuatro fuerzas federales durante la gestión de Patricia Bullrich, en el que se revela que el 80% de los operativos fue contra consumidores o pequeños vendedores. Contraria a esa política de persecución, la actual ministra sostuvo que trabajarán en conjunto para despenalizar el consumo de marihuana. En principio lo que vamos a hacer eh, es, porque una cosa es mi posición personal y otra cosa es eh, caminar juntos, ¿no? Es muy importante acá, Natalia, caminar juntos y estar convencidos de lo que estamos haciendo. Eh, vamos a trabajar en una mesa interministerial con Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, CEDRONAR... Y nadie, eh, Ministerio de Educación, que se lo nombré, para eh, avanzar en, uno, en un marco más general de consumos de sustancias y cuidados que incluya también el alcohol. En ese camino queremos llegar a la regulación de la tenencia para consumo e inclusive el autocultivo. sociedad Familiares y amigos de las 10 víctimas mortales del incendio de Iron Mountain. Realizaron este miércoles un homenaje a seis años del incendio en el depósito de Barracas En el que volvieron a responsabilizar al entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y sus cómplices Por intervenir en los medios y en la justicia Liliana Varícola, hermana de Pedro, fallecido en el hecho Después del incendio, durante estos seis años no pasó absolutamente nada Fue un silencio total fue un incendio intencional, un incendio a pedido. Y de hecho, ellos siguen trabajando con Iron Man Take, que ahora es ADA. Le cambiaron el nombre, viste, para decir, oh, bueno, no, desapareció. Cabrera, Cohen, Virovano, todos ellos. Copartícipe de, de, toda, de todo esto, eh, esta telaraña que tejieron junto con Macri y muchos más, Gómez Centurión. El entramado es terrible y de gente con mucho poder muy arriba, una burla yo he entrado a mi trabajo y me topo con las cajas, es terrible, terrible saber que esas cajas fueron los causales de la muerte de mi hermano. educación el gobernador Axel Kicillof confirmó que el aumento correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se pagará en febrero y que se postergará hasta marzo el adicional retroactivo correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de diciembre vinculado al aguinaldo de ese mes. Este mes eh, entraba el último tramo del aumento que era correspondiente a los últimos tres meses del año pasado, uh -huh. octubre, noviembre y diciembre. Entonces había que hacer ese aumento. Ese aumento se va a hacer 11,7%. Se va a respetar lo firmado en la paritaria. Se va a dar ese aumento más allá de que ahora se está... Este, bueno, se lanzó de nuevo la paritaria nacional. Lo que estamos haciendo es ahora pagar, el, pagar los sueldos con aumento y el mes que viene pagar un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. O sea que de ninguna manera... Los maestros y maestros, más allá de, lo que, de, de las campañas que se hagan, de ninguna manera tienen que pensar que no se está cumpliendo. Política. Alberto Fernández habló ante los estudiantes reunidos en una sala del Instituto de Estudios Políticos de París. En su discurso destiló la ambición central de una América Latina integrada y con lógicas de igualdad para sacar a la gente de la pobreza. Y la verdad que no es un milagro. ...tenemos un pueblo hermoso, es eso, por eso nos levantamos, porque tenemos un pueblo único, y nuestro pueblo es único, porque conoció lo que ningún otro pueblo de América Latina conoció, que son derechos, derechos, nuestros trabajadores tienen derechos, nuestros maestros tienen derechos... Nuestros hijos tienen derecho a de ser educados en la educación pública. Nuestros enfermos tienen derecho a ser atendidos en los hospitales. Fuimos una sociedad única en América Latina porque crecimos dando derechos. Y ahora resulta que el capitalismo me dice que para arreglar la sociedad lo que tengo que hacer es quitárselos. Es para que lo pensemos. Algo no está bien. Nos hicimos fuertes con la educación pública, nos hicimos fuertes dándole derechos a los que trabajen, nos hicimos fuertes dando salud a los viejos, y ahora tenemos que quitar todo eso. Algo no anda bien. Yo estoy seguro que una sociedad que le quita derechos a su gente, un gobierno que le quita derechos a su gente, es un gobierno que retrocede a esa sociedad, hace retroceder a esa sociedad. Provincia El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la suspensión del aumento en las tarifas de energía eléctrica por un plazo de 180 días. De este modo, el gobernador Axel Kicillof frenó los incrementos dispuestos por la gestión de María Eugenia Vidal el 29 de octubre de 2019. Ciudad El juez Roberto Andrés Gallardo suspendió la audiencia pública por el aumento del estacionamiento medido en la ciudad, haciendo lugar a una medida cautelar planteada por legisladores de la oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien pretendía aumentar un 113% el valor de los parquímetros. Alejandrina Barri, legisladora de la ciudad. Es una medida que lo único objetivo que tiene es la recaudación uh -huh. y no mejorar el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Que esto va acompañado también de todo lo que es el negociado de las empresas de grúa, que, que son las grandes ganadoras de esto, ¿no? Donde uh -huh. ahí también se ve que no tiene que ver con medidas por el ordenamiento del trabajo para que los trabajadores puedan viajar mejor, sino que claramente tiene que ver con fines recaudatorios. La definición del gobierno de la RETA es que donde hay una necesidad siempre hay un gran negociado. Hasta aquí.